Cris Barrero, otro año más con los Tigres del Liceo, ya tuvo su debut en el partido anterior. ¿En qué trabajaste durante todo este tiempo antes de llegar al invierno para tener una mejor actuación con los Tigres, Cris? Bueno, trabajé en mi defensa y trabajé en estar más consistente con el bateo y trabajé en ser un, un pelotero grande de liga. Y o sea, aquí uno aprende mucho en esta liga y, y el equipo está ganando y esto es un buen tiempo de ser liceísta. Cuando tuviste tu debut, hace, bueno, en el último partido que fue en la Romana, ¿cómo te sentiste? Te vimos confiado, hiciste buenos contactos, llegaste hace poco y empezaste a practicar y no pasaron muchos días para que te diera Mike Guerrero la oportunidad de debutar. ¿Te sentiste así? ¿Te, ¿Te sentiste confiado? Bueno, el primer día, siempre hay que pensar, no hay que pensar mucho, por el primer día uno siempre le va no sabe cómo, pero o sea, estoy, eh, estoy ready para el juego de hoy y vamos a ir para adelante. ¿Cómo defines al equipo con el que te encontraste cuando llegaste? ¿Un ambiente diferente? ¿Unas ejecuciones diferentes? ¿Cómo lo define Cris Marrero? Bueno, el, el equipo ahora mismo está junto y estamos pichando bien y estamos bateando y, y este equipo está ganando todos los juegos y a, este, a esta hora eh, estar en este equipo estoy muy orgulloso y quiero ser parte de este equipo y seguir ganando. ¿Cómo, cómo defines la combinación que se ha dado? En lo, en lo que has visto en los partidos que he estado aquí, ¿ha sido mejor la ofensiva, ha sido mejor el picheo, comparado con la temporada pasada? Bueno, todo está mejor, yo creo. Eh, hemos tenido buenos equipos los años pasados, pero este equipo, el picheo y el bateo están juntos y están tan bien, todo el mundo. ¿Alguna fecha en específica que te ten, hasta que te tendremos acá en República Dominicana con los Tigres? No, esa decisión no la hace Manny y los dueños. Yo estoy aquí para practicar y trabajar y ayudar al equipo del ICEI ganar. Pero hasta que te necesiten, estarás acá con los Tigres. Sí. Un mensajito a todas las fanáticas del Licey y del Licey TV para que confíen en este año porque muchas cosas buenas vienen por ahí para los Tigres. Bueno, el ICA este año está bien y vamos a ir para adelante y vamos a ganar. Gracias, Cris. Seguimos con más de Licei TV. Estuvimos conversando con Cris Marrero otro año más con el Conjunto Azul.